hablamos con don javier Alcalar, que es presidente del consejo regulador y que está aquí en marbella para ofrecernos una cata con esos aceites maravillosos además que son protegidos esta edición que estamos vamos a hablar de ella de baena aceite de baena y que bueno pues son deliciosos. yo que soy andaluza me encanta mi andalucía esta tierra maravillosa. y hay que fomentar nuestro aceite así que estoy encantada de poderle entrevistar a don javier y que estés aquí en marbella así que bienvenido... ...muy nosotros encantados de acompañaros... ...y sobre todo de... En fin, un poco cantar la excelencia del aceite de oliva... ...hoy lo que vamos a hacer es una especie de... ...iniciación a la cata del aceite de oliva... ...que no deja de ser pues introducir... ...a quien es más lego en el mundo y en la cultura del aceite de oliva... ...ya que en España tenemos un producto que es un superalimento... ...creo que merece la pena este tipo de actividades... ...Javier, ¿qué tiene estos aceites que se diferencian de otros? Eh, pues no, los aceites de, de nuestra denominación de origen... ...que está situada en el sur de la provincia de Córdoba... ...se diferencian de las demás denominaciones de origen... Eh, ...sobre todo por una característica... ...y es que son eh, muy plurivarietales... ...si nosotros vamos a la denominación de origen... ...de la zona de Cataluña... ...encontraremos una variedad arbequina. ...si nosotros nos vamos a otra denominación de origen... ...de la provincia de Málaga... ...tenemos la aceituna hojiblanca... ...pero es que nuestra denominación de origen... ...confluyen muchas variedades... ...la picual que es de la zona de Jaén... ...la blancas de la zona de Málaga y la Picuda que es, digamos, la autóctona... ...pero junto a ello existen hasta un total de 24 variedades... ...de manera que lo que hay dentro de la botella del aceite de denominación de origen Baena... ...digamos que es una mezcla de todo ese tipo de aceitunas... ...con lo cual el, los sabores de estos aceites son totalmente distintos al resto... ...eso es lo que los caracteriza, la plurivariedad que contienen". Hay diferencia también, ¿no? Porque no es lo mismo comprar cuando vamos a una cooperativa, comprarlo realmente un aceite que no sea tan refinado y que no nos den gatos por libre. Entonces, una sí. cosa que quería yo reivindicar un poquito también, porque a veces decimos, somos lo que comemos, pero ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos...? Efectivamente, ¿Qué a... el, el consumidor cada vez más pide calidad y pide seguridad. ...que se sabe que en toda el, el, la alimentación hay fraude... ...en alguna medida... ...por eso desde la denominación de origen... ...nosotros lo que queremos proclamar es que eh, garantizamos... El, ...nuestro sello es de calidad y de garantía... ...tenemos un sistema de, de seguimiento de todo el proceso... ...de la elaboración del aceite... ...y solo le damos la calificación de la denominación de origen... A ...aquel aceite que reúne unas características muy especiales... ...de manera que si el consumidor quiere eh, realmente... ...tomar un aceite de calidad... ...que confíe siempre en el sello de la denominación de origen... Solo calificamos aceite de oliva virgen extra... Con lo cual, si la botella lleva el sello de denominación de origen, que sepa que está comprando lo mejor. Hay que fijarse en estas cositas. Sí. Pero fijamos, ¿cómo es? Ahora vamos, a, en breve vamos a tener esta carta. ¿Cómo se hace una cata de aceites? Bueno, eh, depende también al público que te dirija Existen desde de verdaderos especialistas Pues al, al consumidor, al ciudadano normal Que realmente le cuesta a veces el trabajo Distinguir los distintos tipos de aceite. Puede ser aceite de oliva virgen extra Que es la categoría superior Aceite de oliva virgen, que es una categoría muy alta Sin llegar a ese extremo Y después el aceite de oliva, que vamos a explicar cómo proviene Del aceite lampante, que no es comestible Que se somete a un proceso donde se le quita el olor El sabor y el color Y se le mezcla un poquito de virgen extra, que es el aceite de oliva normal De esas tres categorías yo siempre aconsejo que se consuma virgen extra o virgen pero aquí vamos a explicar pues cuáles son un poco las diferencias en cuanto a olor, sabor y que al menos necesitan unos poquitos criterios a la hora de diferenciar los distintos aceites yo invito a que cualquiera que tenga la oportunidad de participar en una cata de aceite lo haga porque es de, la, de las actividades que más te evaden y que más te centran y es realmente una actividad lúdica y muy, muy educativa por así decirlo sido ancianas aquí en estas tierras andaluzas que tenían un cutis precioso y le he preguntado qué producto ha utilizado usted para tener ese cutis y me han dicho el aceite de oliva virgen en esta de toda la vida que lo hemos hecho aquí no sé es verdad pasa. porque como digo es que el aceite de oliva se ha convertido en superalimento cuanto más se estudian las propiedades del aceite de oliva se van descubriendo ...porque tiene propiedades de prevención de enfermedades cardiovasculares... ...es bueno para combatir el exceso de azúcar... ...y después evidentemente para las arterias, la limpieza de las arterias... ...también para la piel, no deja de ser un, como digo, un superalimento... ...porque sus propiedades nutricionales son cada vez más conocidas... ...eso es una de, la, de, la, de las armas que debemos utilizar los españoles... ...ahora de saber vender nuestro aceite... ...que tenemos un alimento eh, que forma parte de la dieta mediterránea... ...y que está comprobado científicamente... ...la gran cantidad de propiedades saludables eh, que tiene... Eh, Quiero también preguntarle eh, la labor que hace el Consejo Regulador. ¿En qué consiste, don Javier, su trabajo? El Consejo Regulador tiene realmente dos funciones. Una de promoción del aceite de oliva eh, de nuestra zona, pero en segundo lugar de certificación. Nosotros controlamos cómo se produce el aceite de oliva desde que la aceituna está en el, en el olivo. Hacemos controles, sabemos todos los parajes de dónde proviene. se hace un control en cuanto a la utilización de fitosanitarios, ...el combate contra las plagas... ...y después cuando esa aceituna llega a la almazara... ...nosotros controlamos el proceso de producción... ...si eh, llega la aceituna, se moltura, se mueve la masa... ...tenemos que controlar que no suma de una determinada temperatura... ...habrá visto que en la, en la etiqueta se suele decir... Eh, ...primera extracción en frío por procedimientos mecánicos... y pues eso lo controlamos nosotros... ...que sea un procedimiento mecánico, la química no interviene... ...que la temperatura no sobrepase unos límites... Que, ...que nosotros la establecemos... Y luego, una vez que se produce el aceite, se le hacen dos controles. Un control químico, eh, para saber exactamente cuál es la acidez que tiene, etcétera, y otro organoléptico, que es donde vienen los catadores profesionales. Porque es muy posible que en un laboratorio se consiga, se consiga el aceite de oliva virgen extra, pero después organolépticamente no supere el control. Aquí tiene que superar los dos controles. ...una vez que supera los dos controles... ...nosotros vamos al almacén y presentamos el depósito... ...para que no haya posibilidad de trasvase... ...cada vez que se, vez que se hace una venta... ...nos llaman a la denominación de origen... ...despresentamos el depósito... ...se vende un poquito de aceite y volvemos a presentar... ...o sea, el control es absoluto... ...por eso eh, nosotros tenemos a Gala... Eh, ...que llevamos un sistema de trazabilidad que se llama... ...que controlamos desde que el fruto está en el olivo... ...hasta que sale de las almacenas para el consumidor... ...cuando lleve el marchamo de denominación de origen... ...que el consumidor tenga la tranquilidad... ...de que ese control exhaustivo se ha seguido... ...y normalmente se garantiza que ese aceite de oliva virgen extra... ...si se conserva en condiciones de luz... ...evitando la luz y evitando el calor... ...usted abre la botella a los dos años... ...y prácticamente tiene las mismas propiedades... ...si está bien conservado... ...porque el aceite de oliva no se estropea... ...podrá saber peor, peor si iba más a un tiempo... ...pero es el único alimento que no se estropea... ...con el paso del tiempo... Está muy bien haber sabido esto, pero pues, son cosas que hay que saber y todo el trabajo que conlleva, pues todo el tomarnos un producto realmente sano, saludable y que no nos va a hacer ningún daño, sino todo lo contrario. Bueno, pues ¿qué le parece que pasemos ya a probar este oro líquido que nos habéis ofrecido estas variedades? Porque bueno, nos hemos dicho, no mencionado las cuatro variedades. Fundamentalmente no? tres, el picual, picuda y blanca Esa es la mayoritaria, pero junto a ello que sepan que dentro de la botella van hasta 24 variedades de nuestra zona, que es lo que lo hace, digamos, el aceite distinto. Pues muchísimas gracias y estamos deseando de probarlo. Venga, Muchas gracias. Vale. Estamos con Rosy Velasco, que ella es la que nos va a hablar de esta cofradía que se bueno, que yo lo que llevan es la promoción del aceite de baena. Ya hemos hablado con el consejo regulador, que nos ha dicho el gran trabajo que hace, la gran labor, pero también el que hace la cofradía es muy importante porque además pues muestran la tierra, los pueblos, el encanto de nuestra Andalucía y eso es muy bonito, Rosy. ¿Qué tal buenas tardes? Buenas tardes, guapa. Bueno, pues porque acabáis de llegar prácticamente. Sí, eh, había yo que trabaja por la mañana, y pero bueno, hemos llegado justo a tiempo. ¿Cómo nace la cofradía? cuando bueno, la cofradía se formó hace ya 20 años, 20 años, y se formó precisamente para promocionar el aceite de la denominación de origen vaina. Ese magnífico aceite que tenemos que es distinto de las demás denominaciones y. ...más peculiar ¿no? ...entonces 20 añitos llevamos ya promocionando... Y en 20 años habéis visto de todo ¿no? ...y habéis tenido grupos también diferentes... Habréis ido creciendo... ...¿con cuánto empezaste y cuánto sois hoy por hoy? Bueno, se pues empezó con día o 12 personas... ...y estamos ahora mismo 140... ...para mí muy poquito... ...deberíamos de estar bastante más... ...porque la cofradía... ...aunque se llama la cofradía Amigos del Olivo de Baena... ...vamos promocionando el aceite... ...de los ocho pueblos que tiene la denominación de origen... Vaina. Entonces, pues, poquito a poco se van haciendo las mejor cofrades de Luque o de Suero, de los pueblecitos. Pero la mayoría somos de vaina, estamos lo mismo en 140 y hay que seguir aumentando. Pero bueno, la verdad es que el tema es muy interesante. ...vamos a congresos europeos... ...que se celebran congresos de todas las cofradías en Europa... ...en congresos de cofradías en toda España... Eh, ...cada cofradía hace su capítulo... ...por ejemplo la del vino albariño... ...pues allá acabamos con el vino albariño... ...o los quesos de Gamoneo... ...o los vinos de Uterrequena, en fin... ...y vamos pegando salditos por toda España... ...promocionando nuestro oro líquido que tenemos". Bueno, eh, ¿Qué requisito hace falta para ser, eh, para ser miembro de la cofradía? Pues no hace falta ningún requisito, nada más que estás convencido de que el aceite que vamos promocionando para nosotros es distinto. No voy a decir el mejor porque no me gusta tampoco decir el mejor, pero bueno, estás convencido de promocionar el aceite de la Denominación de Origen Baena. No hace falta ningún otro requisito más. Habéis tenido recientemente eh, vuestro capítulo, ¿le llamáis, no? Sí, cada cofradía hace su capítulo. Cada ...el día que celebran su fiesta, digamos, ¿no?... Eh, nosotros este año hemos celebrado 19 capítulos ya... ...porque el primer año que se, te he dicho que llevamos 20 años... ...pero el primer año que se hizo, se formó la cofradía... ...pues no, do, no dio tiempo a hacer el capítulo... ...entonces hemos celebrado este año el 19... ...que se celebró el pasado día 4 de mayo... ...y además, eh, ha estado especialmente bonito... ...porque nos ha estado acompañando... ...no sé si lo conocéis... ...pero es súper famoso... ...guitarrista Rafael Trena... ...que es nuestro embajador... ...hemos hecho embajador a su hijo... ...Rafael Trena Delgado... Eh, ha estado, ...hemos hecho embajador también a Juan Morube... ...cantado de flamenco sevillano... ...que es un encanto... ...y un tema muy importante... ...que igual no habéis oído hablar de ellos... Pero, eh, ello, ...pero me gustaría que indagaréis un poquito... ...que eh, hemos cerrado... ...el famoso pleito de los molinos... ...un pleito... Que puso el conde de Sifuentes, que es de Baena... al conde de Cabra hace casi 300 años. El conde de Sifuentes tenía el monopolio, digamos, del de molino. Hace casi 300 años no se podía moler aceituna, como ahora mismo hay tanta almazara o tantas cooperativas. No se podía moler aceituna nada más que la almazara que tuviera el conde de Sifuentes. Entonces, eh, o sea, perdón, el conde de Cabra. ...entonces el Conde de Sifuentes... Eh, ...le puso un pleito al Conde de Cabra... ...para que eso, eso no podía ser... ...porque llegaba la aceituna... ...y estaba la aceituna la mejor en julio y en agosto sin molturar... ...y eso ya ni salía aceite ni nada... ...entonces después de casi 100 años... ...el pleito se quedó sin cerrar... ...nosotros nombramos hace... ...en el año 2015 nombramos embajador al Conde de Sifuentes... ...el año pasado nombramos embajador al Conde de Cabra... ...y este año han estado el conde de Sifuentes, el conde de Cabra... ...y ante el notario y todo el tinglombre, ...se ha hecho una cosita lo más serio posible... ...y hemos cerrado el pleito de los molinos... ...después de casi 300 años... ...y la verdad es que el capítulo ha estado... ...ha estado una cosa de historia, ¿eh? una cosa histórica... ...ellos han ido súper contentos y ahora pues... ...ellos están trabajando con la cofradía... Queremos a ver qué día podemos Perfecto. para ir a Madrid y entregarle a cada uno su copia que tengan sí. ellos ese recuerdo ¿no? No, ¿no? y la verdad es que es eh, interesante el tema de las cofradías Bueno, la verdad es que tiene que sí, también mm, hacer amistad también unos con otros, sí, ¿no? Sí, Porque sí, si sí. vienen de cada punto vienen personas, que bueno pues es muy interesante pues eh, hablar con. Cada... Es que eso es así, como, como lo has dicho, sin conocer apenas lo que es el tema gastronómico, es así. Mmm... Tú te haces de la Cofradía amigo del Olivo y vienes al capítulo, yo qué sé, de la Cofradía de los Vinos de Tierra por ejemplo, de Valencia, ¿no? Y tú no conoces a nadie. Cuando te vean la próxima vez, es que de verdad ¿eh? Sí, porque ahí es una gran familia, una gran familia, gracias a Dios ahí no se toca el tema de religión, ni de fútbol, ni de política. Vamos cada uno con nuestros productos gastronómicos y la verdad es que muy bien. ...no es obligatorio, cada uno va donde puede o cuando puede... ...hay que trabajar, cada uno nos pagamos lo nuestro... ...y entonces por tema económico, por tema de trabajo... ...no es una cosa, hay que ir a tal sitio, no... ...si se puede ir se va y si no... ...intentamos desde luego siempre ir todo al máximo de sitios posibles... ...pero la verdad es que lo pasamos muy bien y es un mundo que gracias a las cofradías gastronómicas eh, se están dando a conocer muchos productos, o en el caso, por ejemplo, nuestro del aceite, ¿no? Que la gente habla del aceite de oliva, bueno, sí, el aceite de oliva, el aceite de oliva, pues el aceite de oliva, hay mucho aceite de oliva que mejor me callo, porque, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? ...pues cuando prueban nuestro aceite... ...ven que de verdad es un aceite de oliva virgen extra... ...en condiciones con el amparo de una denominación... ...y que es totalmente distinto... ...es gran desconocido, el tema del aceite es, es gran desconocido... ...entonces pues gracias a la cofradía... ...esa promoción que hacemos, pues mira, ahí vamos". Es buena Rosy, la verdad es que transmite muy bien... ...porque se ve que te gusta y que sí, amas lo eres. que haces de verdad, es que Es que sí, es así, esto no es una cosa, como te he dicho, obligatorio... ...si sí, lo sientes, lo sientes, si no, pues no. ...pero que se va con el corazón en la mano y desde luego... ...en el caso nuestro, súper, súper orgullosos del producto... ...que vamos promocionando, ¿no? Okay. Gracias, o espero, por Baena, o espero por Baena, sí, que, que, sí, que, que, ir que lo podáis ir probar en claro, sitio, claro. aunque hoy la cata vais a distinguir perfectamente pero lo que yo te he explicado, pueblos, pero hay que ir allí, hay que ir allí, todo junto, allí ¿no? visitarlo pues nada, para sitio. el próximo año. Os invito, el, el año gracias. que viene será, si Dios quiere, el 8 y 9 de mayo, ya tenemos fecha. Empezado, me lo apunto en la agenda. Pues, pues allá, yo espero, placer. venga, gracias hablamos con José Manuel Bajo Prado, que nos va a hacer esta cata, nos va a delitar con esos sabores, que nos va a quedar ahí siempre ya en el paladar, yo creo, porque es una maravilla, y queríamos conocer un poquito más el trabajo que hacéis ahí, el Consejo Regulador el Presidente ya nos hablaba un poco de todo el trabajo que hacéis, pero tú ibas otra parte, ¿no? Que es más... ¿La administración, el secretario? ¿No cuenta un poquito qué es tu trabajo? Bueno, bueno, mi trabajo es extraordinariamente multidisciplinar, desde eh, la administración, la gestión, la dirección de personal y todo aquello que es eh, sumamente aburrido, aunque extraordinariamente necesario, hasta el control de calidad y algo muy importante y hoy estamos aquí para ello, que es la divulgación, la generación de cultura en torno al aceite de oliva. Pues, eh, cuéntanos cómo nos vas a hacer sentir con estos aromas y sabores del aceite de vaina, como, como si la estuviéramos haciendo la cata, para hacernos idea cómo se hace una cata. Bueno, hoy no vamos a saber cómo se hace una cata. Hoy lo que voy a enseñar son las vocales. ¿Eh? hoy voy a enseñar las vocales antes de leer una buena literatura hay que saber cuáles son las vocales si no, no tiene sentido que haya unas letras mmm, junto a otras hablar del aceite de oliva en España es algo especialmente complicado ¿eh? cuando yo viajo por el mundo y cuento cosas sobre el aceite de oliva normalmente me encuentro personas que no tienen ni idea pero tampoco tienen eh, eh, nada preconcebido el aceite de oliva es como ese vecino del tercero de derecha ¿Eh? Que le conocemos de toda la vida, le vemos subiendo y bajando por las escaleras, es algo absolutamente cotidiano, algo con lo que convivimos, pero no tenemos ni idea de si está casado o no está casado, si tiene hijos, a qué se dedica. Eso es lo que nos sucede con el aceite de oliva. El aceite de oliva es un gran desconocido en España un gran desconocido, es algo cotidiano, lo empleamos en la cocina, vivimos con él, no entendemos comer todos los días sin el aceite de oliva, pero sin embargo conocemos muy poquito de él, y yo lo que pretendo hoy, eh, eh, lo que estoy pretendiendo es que empecemos a conocerle, ¿eh? sin ningún tipo de prejuicio, si, alguien, si algo nos han contado antes, voy a intentar que hoy se olvide, vamos a empezar con las vocales, de ahí... Hasta leer el Quijote hay un gran recorrido. Bueno, pues ¿cómo se consigue esto? Venga, no, porque... Ah, muy sencillo, muy sencillo. La A se dice A, ¿eh? con la P o con la A, o con la M se dice papá o mamá. Bueno, pues esto es muy sencillito. Cuando estamos hablando del aceite de oliva, es un mundo especialmente complejo. Hay un, una, una parte de ese mundo que son los zumos de la aceituna. ¿Eh? Cogemos la fruta, la exprimimos y lo que sale es un zumo. ¿Qué cosa más maravillosa? Bueno, pues a esos zumos los llamamos aceites de oliva vírgenes. Cuando vayamos al supermercado y veamos en una etiqueta aceite de oliva virgen, estamos hablando de un zumo. Y al mejor de los zumos le llamamos aceite de oliva virgen extra. Bien, pues ya hemos aprendido la A. Cuando hablemos de aceites de oliva vírgenes, estamos hablando de zumos. Cuando no lleve. El calificativo virgen o el apellido como queramos estamos hablando de otra cosa ¿eh? aquellos aceites de oliva vírgenes que no son directamente consumibles porque huelen porque saben mal se les somete a un proceso que ya no es exprimir la fruta es un proceso eh, físico pero no mecánico se le quita el olor el color el sabor y aparece un nuevo producto que es aceite de oliva, pero que no es virgen, no es un zumo, que se llama aceite de oliva refinado. El aceite de oliva refinado es un producto que parece un aceite de semillas, un aceite de girasol, pero que no lo es, es ha salido de las aceitunas. Ese producto... Eh, no se comercializa tampoco de forma directa, porque no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. Es como aquel como lo decía la coplilla, ¿no? El vino que tiene asunción, que ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Bueno, pues ese aceite de oliva refinado no se comercializa directamente. Para comercializarlo hace falta añadirle una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen o virgen extra. O sea, se, le, se encabeza, se mezcla y el... Eh, producto resultante en el comercio cuando vayamos, a, cuando vayamos al supermercado eh, se etiqueta como aceite de oliva, también conocido como suave o intenso. Todavía no hemos aprendido nada más que la segunda vocal. Estamos con la con la e. entendiendo porque un aceite que llevaba un año en casa ¿Eh? se <risa> volvió ah, blanco totalmente y no claro claro claro es otro mundo ¿no? bueno pues hoy hoy vamos a hablar de aceites. .de oliva vírgenes y vamos a hablar de los aceites de oliva que no son vírgenes. .el suave, el intenso, el aceite de oliva. .y bueno, de forma muy.. Eh, eh, .muy indirecta. Eh, voy a nombrar, eh, bueno pues, eh, ya voy a nombrar el título del Quijote, voy a hablar de denominación de origen vaina o sea, yo, eso ya es, eh, eh, eh, es algo parecido a decir, eh, estamos en otro universo distinto, dentro de los vírgenes extra, dentro de los mejores zumos, de las mejores aceitunas, hay unos aceites que tienen denominación de origen, que tienen un control, ...absolutamente exhaustivo, que proceden de un lugar único... ...que tiene unas características muy determinadas... ...porque eso es el zumo de una multitud de variedades de aceituna que tiene unos controles que no hay en ningún otro producto ya no estoy diciendo en el aceite de oliva en ningún otro producto con una trazabilidad con un control del origen con un control de los procesos en fin algo eh, eh, estamos en, eh, en un lugar que hace referencia al mundo del motor yo soy muy aficionado al mundo del motor bueno estamos hablando del de mayor el más alto nivel de aquello que se hace de una forma absolutamente artesanal y con todo el mimo. ¿eh? Hablamos de un virgen extra, super mega hiper, como diría mi hija, controlado, no, o sea, algo completamente distinto. Y esos son los de denominación de origen. No me gusta hablar mucho de la denominación de origen vaina en este tipo de charlas, entre otras cosas, porque es muy recurrente. ¿eh? Eh, eh, hoy en día, con el acceso a la información que tenemos, ¿para qué vamos a contar? Según qué cosas. Yo digo denominación de origen vaina y cualquiera que entre en Google y que lea que escuche y ya está yo no hace falta perder más pues tiempo nada, señor Kiche, empezamos con este primer capítulo de lectura Muy para bien, aprender vale. esas vocales muchas, muchas gracias, gracias.